Continuando con el módulo de rectificación de media onda no controlado, vamos a ver el tema 3. El comportamiento del rectificador ante carga resistiva inductiva. Entonces aquí tenemos el puente conformado por una fuente de onda de tensión sinusoidal de la forma raíz de 2b seno omega t, el diodo y mi carga resistiva inductiva. Entonces nuevamente analizamos la condición de encendido y de apagado, en este caso un diodo, tensión de ruptura, tensión anodocátodo mayor que tensión de ruptura. En este caso, como mi fuente es una sinusoidal centrada en cero, corresponde que el diodo está polarizado en directo para el semiciclo positivo de la forma de onda de tensión. Es decir, mi ángulo de encendido en este caso coincide con el cruce por cero de la forma de onda sinusoidal, es decir alfa igual cero. El ángulo de apagado va a depender de la corriente. Como el circuito es resistivo e inductivo, la corriente atrasa la forma de onda de tensión, es decir, el cruce por cero de la corriente es posterior al de tensión, es decir, el ángulo de apagado va a ser mayor que pi radianes. y debe ser menor al nuevo ciclo de operación de la fuente, es decir, 2pi. Entonces, el ángulo de apagado va a estar entre pi y 2pi, y va a depender de la diferencia de valores entre la resistencia y la inductancia. Entonces, considerando el diodo ideal, es decir, que su tensión de ruptura es cero, el ángulo de encendido del diodo para esta fuente sinusoidal se obtiene cuando el diodo se progresa en directo, durante el semiciclo positivo de la sinusoide, es decir, voltaje de anodocátodo mayor o igual que cero. Por lo cual, alfa vale cero. Coincide con el cruce por cero de la forma de onda de tensión. La condición inicial del circuito, debido a que el diodo se encuentra en abierto, es que la corriente vale cero. Es decir, I entre alfa igual 0, es decir, I de cero igual cero. Por tanto, se puede resolver la ecuación diferencial. BF de T igual a R por I más l de T, tanto en su solución homogénea como particular, obteniendo finalmente, luego de sustituir la condición inicial, como vimos en el módulo de circuitos con interruptores, que la corriente en el circuito es de la forma raíz de 2B sobre Z, seno omega T menos phi, más seno de alfa, por la exponencial de menos omega t sobre tangente phi. Siendo z el módulo de la impedancia raíz cuadrada de r cuadrado más omega l cuadrado y phi el arco tangente de omega L entre R. La corriente de la expresión 8 pasa naturalmente por cero en i de tbt igual 0. Por tanto, el ángulo de apagado se calcula igualando la ecuación a 0. Esa ecuación tiene dos términos, que son una multiplicación de acuerdo a las propiedades del elemento 0 de la multiplicación, para que la solución de 0, alguno de los dos términos debe ser 0. Entonces la ecuación 8 se hace 0. Si la tensión es cero, con lo cual no tenemos fuente aplicada. O si la impedancia es infinito. Estas dos soluciones son triviales. E implican que el circuito no está alimentado por ninguna fuente de tensión. O no posee carga conectada. La otra solución es beta igual a alfa. Sigue siendo solución trivial, puesto que entonces estamos asumiendo que el circuito nunca, el diodo nunca encendió. Entonces La única forma que la expresión 8 sea cero. Es que los términos entre corchetes sean cero. Es decir, la expresión que tenemos en ecuación 9: seno de beta menos phi más seno de phi por e a la menos beta sobre tangente phi igual 0. Esto es una ecuación que en la matemática se le conoce como ecuación trascendental, que mezcla soluciones sinusoidales con exponenciales. En este caso vemos que beta. Está dentro de un término sinusoidal y dentro de una exponencial. Quiere decir que la ecuación no es despejable analíticamente. Su solución es únicamente numérica. Eso va a implicar que para poder solucionar la ecuación 9 vamos a tener que utilizar algoritmos de solución de ecuaciones mediante técnicas numéricas. Entonces, como decíamos, la expresión 9 no, no posee una solución analítica. Para este tipo de expresión se le conocen como ecuación trascendental y su solución es numérica. Diversos métodos de solución numérica se pueden emplear para la solución de esta ecuación, newton Rackson, gauss seidel el método de tanteo, entre otros. La solución del ángulo apagado está acotada, como ya habíamos comentado al principio del tema, entre pi radianes, que corresponde a la solución del puente resistivo puro, y 2pi, que es cuando la fuente vuelve a empezar a repetirse, es el periodo de conducción del puente. En esta gráfica vemos la solución de la ecuación trascendental. Para cada ángulo phi, desde 0 hasta 90 grados, vemos cómo va variando el ángulo de apagado. Para 0 grados, que corresponde al caso resistivo puro, la respuesta es 180 grados, es decir pi. Y para 90 grados, es decir el puente puramente inductivo, la respuesta es 360 grados, es decir 2pi. Esta curva se construyó mediante soluciones numéricas. Puede ser muy útil para encontrar una respuesta a primera intención. Otra manera para poder encontrar la solución es a través de un método de tanteo. Un tanteo donde voy colocando valores de phi y voy tratando de encontrar el valor de beta para obtener que la ecuación valga cero. Este método puede ser muy largo, por eso se recomienda utilizar métodos numéricos como pueden ser Gausseri, Newton-Raxon o distintos métodos que están programados en sus calculadoras científicas o Puedo utilizar programas matemáticos para la solución, como puede ser Octet o MATLAB. Vemos la forma de onda de tensión sobre la carga. La tensión en la carga es la misma de la fuente, entre alfa y beta. Vemos que en este caso hay trozos de la del semiciclo negativo que quedan aplicados sobre la carga. La corriente expresada con el color rojo vemos que existe desde alfa hasta beta. Con esta forma de onda podemos calcular tensión media, tensión efectiva, corriente media, corriente efectiva, a fin de calcular el factor de rizado. Entonces, empecemos calculando la tensión media. Hagámoslo de acuerdo a la definición. 1 sobre el periodo, la integral de alfa a beta, de la forma de onda de tensión de la fuente, en D omega t. Siendo alfa igual 0, y beta, un número comprendido entre pi y 2pi, que va a depender de cuánta resistencia y cuánta inductancia tenga. Si el circuito es muy resistivo, la respuesta se va a acercar hacia pi. Si el circuito es muy inductivo, se va a acercar hacia 2pi. Entonces la tensión media me daría raíz de 2b sobre 2pi, 1 menos coseno de beta. Es decir, la tensión media es función del ángulo de apagado y este a su vez del ángulo de la carga. Entonces tenemos en la gráfica el contenido armónico para tensión y corriente para un ejemplo particular. Vemos que el contenido armónico de tensión y corriente es diferente, a diferencia del tema pasado, donde era igual, pues tenía la misma forma de onda, aquí tenemos dos formas de onda distintas. Tenemos una tensión que corresponde al semiciclo positivo y fracción del semiciclo negativo, y una corriente que es netamente positiva. Podemos ver que el el espectro armónico de la corriente es superior al de la tensión y se presentan todo el contenido armónico hasta la armónica 15. Calculando la corriente media, lo puedo calcular de acuerdo a la definición dada la expresión de corriente o simplemente utilizar lo que habíamos visto en el módulo de análisis de circuito mediante series de Fourier que conociendo la tensión media, la corriente media es directamente la tensión media sobre la resistencia. En este caso, obviamente utilizar esta segunda expresión es mucho más rápido e involucra menos trabajo numérico que calcular la integral de la expresión de corriente que habíamos visto anteriormente. En este caso, la corriente media para este circuito es de la forma raíz de 2b sobre 2 πr 1 menos coseno de beta. La tensión efectiva la calculamos de acuerdo a la definición, ya que conocemos la, la forma de onda en el tiempo. Entonces raíz cuadrada de 1 sobre el periodo, la integral de alfa a beta, en este caso alfa vale 0, de la forma de onda de tensión al cuadrado en de omega t. Resolviendo, vamos a tener que la tensión efectiva de la carga es la tensión efectiva de la fuente multiplicada o escalada, por la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi, de beta menos seno de 2 beta sobre 2. La expresión 2 es únicamente válida en radianes porque mezcla funciones sinusoidales con ángulo. De más, está claro decir que el término que se encuentra dentro de la raíz está acotado entre 0 y 1, puesto que si lo que está pasando es una fracción de la sinusoide, el valor efectivo sobre la carga siempre debe ser menor o a lo sumo igual que el de la fuente. Esto es muy importante al momento de realizar los cálculos porque permite una fácil comprobación si estamos cometiendo un error numérico al introducir los datos, bien sea en la calculadora o bien sea en la computadora. Siempre la tensión efectiva de la carga debe ser menor o igual que la tensión efectiva de la fuente. En el caso de la corriente efectiva, no me queda otra que aplicar la definición. No hay ninguna expresión que me permita, a partir de la tensión efectiva, calcular la corriente efectiva. Debo, para calcular la corriente efectiva, aplicar la definición. En este caso, la corriente efectiva aplicada a la definición sería de la forma raíz de 2b sobre z la raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi, la integral de alfa a beta, o es decir, de 0 a beta, de la expresión de corriente al cuadrado en de omega t. Si calculo el factor de rizado de tensión, vamos a darnos cuenta que el factor de rizado de tensión es función del ángulo de apagado, por tanto la tensión media como la tensión efectiva son funciones del ángulo de apagado. El ángulo de apagado es función del ángulo de la carga, es decir, Vamos a tener un factor de rizado para cada una de las cargas que estemos considerando. Entonces en esta gráfica vemos cómo varía la tensión media y la tensión efectiva racionalizada entre el valor efectivo de la sinusoide a medida que vamos variando el ángulo de la carga. Vemos cómo la tensión media va decayendo desde un valor máximo que corresponde al, al punto resistivo puro hasta 0 cuando la carga es inductiva pura. Entonces partimos desde un valor que está alrededor de 0.3 hasta 0. Mientras que el valor efectivo arranca a un valor que pudiésemos aproximar aproximadamente a 0.7 hasta el valor de 1, que corresponde a que esté circulando la sinusoide completa, en el caso de que el puente sea inductivo puro. En esta gráfica, en cambio, vemos cómo va variando el factor de rizado. a medida que va aumentando el ángulo de la carga. Vemos que el factor de rizado varía desde un número menor que 2, hasta inclusive 8 en el caso de 80 grados. Para el caso de 90 grados, el factor de rizado es infinito, puesto que la tensión media vale 0. Entonces esto se va colocando como una asíntota que va tendiendo hacia infinito. Es decir, que el rectificador a mayor carga inductiva es peor el proceso de conversión de energía AC a DC. En esta gráfica vemos cómo evoluciona la corriente media y la corriente efectiva racionalizada entre el pico de la tensión y de la impedancia, para, en azul para la corriente media y en rojo para la corriente efectiva. Entonces con esto hemos analizado el puente de carga resistiva e inductiva. Vemos que el ángulo de apagado va a depender de la solución de la ecuación de corriente, esa solución es una ecuación trascendental que debo encontrarla por métodos numéricos. Si bien tanto en el material de apoyo como en la lámina hemos visto algunas representaciones de estas curvas mediante curvas, es claro que para poder obtener los valores precisos es necesario solucionar los sistemas de ecuaciones respectivos. Para eso les recomendamos utilizar herramientas matemáticas tales como MacLab, Simpip, para el cálculo de las integrales o Wolfgang Alpha, que son páginas web dedicadas para el cálculo de integrales y ecuaciones tanto trascendentales como no lineales. Muchas gracias por su atención y los invitamos a ver los siguientes temas que conforman este módulo.